Buenas, en este ejercicio vamos a trabajar el posicionamiento o el flotamiento de los elementos. Aquí veis una sucesión de imágenes donde algunas están colocadas dentro de una fila y otras están colocadas una a continuación de otra. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que la imagen, en función del tamaño y en función de lo que el navegador este oportuno se ha ido colocando, pero nosotros podemos forzar a que las imágenes se establezcan en una galería 3x3, ajustando los tamaños y la posición. Para ello vamos a hacer uso de la etiqueta Float y vamos a crear capas o cajas, ¿de acuerdo? Bien, nuestra intención es llegar a este resultado final donde veis que las imágenes una han aumentado de tamaño otra se han reducido y se han colocado en forma de un de una galería de una tabla y todas ellas están contenidas dentro de una capa o caja que le he puesto un fondo azul para identificarlo bien, para realizar esto vamos a ver los scripts este es el script del archivo HTML como observáis se ha creado una capa contenedora del resto de filas esta capa le he llamado galería voy a utilizar como selectores id, porque son unívocos. Es decir, cada elemento lo voy a identificar con un selector de manera unívoca. Bien, aquí os recuerdo que creo el D galería para tratarlo como una capa en conjunto. Luego, ¿qué tengo? Tres imágenes, tres imágenes y tres imágenes que quiero que estén dentro de una caja, por ello he utilizado id fila 1, id fila 2, id fila 3, recuerdo que creo un div para cada una de las filas, y ahora nos vamos a la CSS, de nuevo la CSS, he creado una carpeta proyecto, y la CSS se encuentra dentro de una subcarpeta, Fijaros, el body le he dado background color blue, por lo tanto, la galería toma ese color, ¿de acuerdo? Porque la, la galería es un div. Este le he definido un tamaño de anchura de 0,2 em para que el ancho de la galería sea un poco más que el de la fila, para yo verlo. Y la galería, que es un elemento en sí, hago que flote hacia la izquierda. ¿Qué pasa con las imágenes? Las imágenes cada una tiene un tamaño por defecto. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Cuadrar el tamaño con una altura y con una anchura. Evidentemente, esto depende del diseño. Hay imágenes que te lo van a permitir más o te lo van a permitir menos. En función de las imágenes que vosotros escojáis, tendréis que ponerle un tamaño otro. Evidentemente yo puedo forzar con float LED que cada una de las imágenes, la primera entra a la izquierda, la segunda a continuación y la tercera a continuación. Pero si el tamaño es más grande de lo que puedo entrar, entre comillas, en la fila, evidentemente aunque yo esté forzando el float LED no me lo va a permitir. Y luego, ¿qué ocurre con cada una de las filas que tengo que darle un ancho. En este caso le he dado 880 m. Esto vuelvo a decir también es una cuestión de diseño, porque tiene que estar en función del valor que tengáis máximo, de acuerdo? En mi caso he ajustado 880 m, pero hay gente que lo puede hacer mediante px y tendrá que ajustarlo al tamaño de la página del navegador. ¿De acuerdo? Y como es lógico, cada una de las filas flotan hacia la izquierda. La primera fila, la segunda fila y la tercera fila. Si alguien quiere que flote hacia la derecha, también lo podía hacer. Lo que no recomiendo es intercalar flotamiento a la izquierda de las imágenes con flotamiento hacia la derecha de las filas. Más que nada para seguir un orden. Pues con esto termino la explicación de este ejercicio.